Somos Ya Taimanta Queremos felicitar a nuestros hermanos de la banda Central Cocami Mil felicidades a nuestro amigo Germán Jerónimo Felicidades Este nuevo aniversario y deseando que se vengan muchos pero muchos aniversarios más Mi querido Germán a tu directorio Un abrazo grande a todos los integrantes Que Dios les bendiga y de verdad con mucha fuerza Germán ha sido un placer trabajar contigo y esperamos hacerlo mucho más seguido, así que un saludo a todos, a toda tu gente con la banda Central Cocain. Felicidades.